Papi, si me das dinero, te digo con quién se acuesta mi mamá cada vez que tú te vas de viaje. ¿Cómo que tu mamá me se acuesta la plata, papi? Toma, toma 100 pesos. Ah, pues 100 pesos. Es una información importante, papi. Toma 3 mil pesos. 3 mil pesos. Esto va de tu matrimonio, papi. Toma, toma todo, toma todo. ¿Con quién se acuesta tu mamá? Conmigo. <risa>